Futuras y futuros astrofísicos, el 30 de junio es el Día Internacional del Asteroide y para celebrarlo, este año junto con ocho canales mexicanos de divulgación haremos una serie de videos en colaboración. Pónganse cómodos, porque hoy en Cuéntame la Ciencia hablaremos de misiones espaciales asteroides. Para empezar, ¿qué es un asteroide? Un asteroide es una roca que gira alrededor del Sol al igual que los planetas, pero muchísimo más pequeños. Los asteroides pueden compartir con los planetas sus órbitas y seguir el mismo camino alrededor del Sol. Cuando un asteroide se fractura, forma un meteoroide. Cuando un meteoroide se evapora, en la atmósfera de la Tierra se le conoce como estrella fugaz, pero su nombre científico es meteoro. Y si el meteoroide no se evapora en la atmósfera y toca la Tierra, recibe el nombre de meteorita o meteorito. Si quieres saber más acerca de esta diferencia, visita el video de Conecta Ciencia. Ahí te explicarán más tranquilamente de qué trata todo esto. El material de los asteroides puede ser desde hierro hasta arcilla. Y su forma es muy diversa. Algunos son redondos, otros planos o puntiagudos. Yo creo más bien que tienen forma de galleta de animalitos. Bastante irregulares. Te presento a Eros el asteroide del amor Eros es un asteroide cercano a nuestro planeta descubierto en 1898 por Carlos Gustavo Witt un astrónomo alemán que fue el primer asteroide que recibió un nombre masculino Eros, el dios griego del amor Eros también fue el primer asteroide visitado por un objeto terrestre la sonda Near Shoemaker en el año 2000 y aterrizó sobre él en 2001 recopilando información de su composición, radiación, energía magnética y algunas fotos. Ella es Vesta, el asteroide nombrado así en honor a la diosa griega del amor. Fue descubierta en 1807 por otro alemán, Enrique Mateo Olbers. Vesta es el tercer meteorito de en tamaño situado en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. La sonda Dawn estuvo orbitándolo por un año en su camino al planeta en nanoceres. Científicos de Japón aseguran que hay materiales hidratados en Vesta, basados en observaciones infrarrojas. Y a todo esto, ¿para qué se estudia un asteroide? Recordemos que los asteroides, junto con la Tierra, se originaron hace más de 4.600 millones de años. Grandes masas de gas se condensaron, se concentraron y se formó el Sol. Alrededor, planetas y el resto de los materiales que no lograron adherirse a los planetas se quedaron viajando alrededor de nuestra estrella. Entonces, los asteroides contienen material que nos da información acerca de la historia de los planetas. Dicho de otra forma, si los planetas fueran hechos de Legos, estudiar los asteroides sería como estudiar una pieza del interior del planeta. Hayabusa es el nombre que han recibido dos misiones japonesas dirigidas a asteroides, de nuestro sistema solar, con la intención de recoger material de su superficie, y no solo eso, también devolverlo a nuestro planeta. Para esto se desarrollaron motores de propulsión iónica únicos en ese momento, un sistema de recolección de muestras en asteroides y una cápsula de reentrada a la atmósfera terrestre. Aunque no todo esto funcionó a la perfección. La sonda enviada a Itokawa el Hayabusa 1, viajó por dos años hasta encontrarse orbitando el asteroide. Lamentablemente, las cosas no resultaron como se planeaban. Varios accidentes, entre ellos flamas solares que alcanzaron a la sonda y un goteo de combustible hicieron que las, de las tres aproximaciones al asteroide, solo se realizaran dos y sin operación manual. Tras dos meses de no saber nada de la sonda, esta comunicó que tardaría tres años más de lo previsto en regresar a la Tierra y si todo salía bien, sólo así se podría esperar la llegada de la sonda para saber qué tanto material se había recabado. En total, la misión duró casi siete años y recorrió aproximadamente 6 billones de kilómetros. La cápsula de reentrada logró traer la muestra a su destino el 13 de junio de 2010 aterrizando en un desierto de Australia, la muestra fue localizada, recogida, empacada y enviada a Japón, donde el 18 de junio llegó al campus de la Universidad de Sagamiara, donde se le hicieron estudios, el Hayabusa 2 por otra parte, se encuentra hoy en día orbitando a Rayugu, obteniendo información valiosa de la superficie del asteroide, para posteriormente hacer un descenso de, de sus landers poder hacer un cráter sobre Ryugu y obtener muestras únicas. En un video posterior te daremos detalles acerca de Hayabusa 2, son sus, sus instrumentos, cada uno de sus aditamentos y en nuestras redes sociales les estaremos informando acerca de los avances de los que estamos muy pendientes. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Y como parte de la colaboración, te recomendamos que sigas el video de Ciencia Joven, donde van a hablar de la cámara Schmidt el instrumento localizado en el Inaoe de Puebla con el que Enrique Aro hizo descubrimientos que impresionaron a la mismísima Elenita Poniatowska. Toda una historia de amor, pero escapa a nuestro canal. Así como Ciencia Joven, también hay otros seis canales hermanos en donde encontrarás información de ellos aquí abajo, en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por ver este video y recuerda que la ciencia es más chida cuando te la cuentan bien.